Él le puso un sol al pueblo entre sus cosas más notables Le dejó también un verso y voy donde me hable Amarilla aquí es mi trilla y su festejo interminable Cuando el pueblo ayuda al pueblo voy donde me hable un sol al pueblo ven a ver que ven que venceremos pánico y corazón mira la verdad en la olla del pueblo donde el pueblo puso su razón Indementible Insuperable Incorregible Interminable Inconfundible Inclaudicable Inexplorable inconmensurable invencible inextinguible Aroma, el universo puso aquí lo inexplicable en la olla común del pueblo y voy donde me hable te acerca a lo que brilla y brilla el sol que maravilla donde hay claridad hay pueblo y voy donde me hable al universo, ven a ver que ven que venceremos pánico, corazón. Mira la verdad de la olla del pueblo. Donde el pueblo puso su razón indesmentible, Insuperable Incorregible Interminable Inconfundible Inclaudicable Inexplorable inconmensurable, invencible, inexpunable.